No, gracias a ti, Gustavo, por la entrevista y esperemos que sea de mutua satisfacción. Eh, seguramente que sí por lo menos seguramente seguro nuestra eh, de tenerte aquí en principio la felicitación por eh, integrar el comité directivo eh, y te iba a pedir a, a modo de iniciar eh, o para iniciar esta conversación que nos cuentes un poco cómo has vivido eh, méxico la conferencia eh, la novena conferencia bueno pero específicamente el momento de las asambleas un momento realmente muy clave pero entiendo que muy importante no, sí, la verdad es que eh, te, te tuve la primera, por la primera vez, primero, de visitar a México la oportunidad y segundo, también la posibilidad de poder representar a Bolivia en el marco de todos los centros de investigación que están asociados a Claxo. y ha sido una experiencia muy linda, muy bonita, por el ambiente, por el, por el espacio, por la confraternidad, así que me parece que es una muy buena experiencia y haber sido elegido parte de Bolivia, también es para nosotros un, un privilegio, así que estamos contentos de haber conocido México por primera vez y también haber estado en esa en esa asamblea extraordinaria que ha sido también fundamental para lo que va a ser el futuro de la Claxo de aquí en Adelante. Eh, un poco Giovanni, siempre consultamos en relación a los desafíos, vivimos en un mundo evidentemente en el cual los, los cambios han golpeado por todos lados, de una pandemia, no sé si inesperada, pero bueno, que ha sorprendido a muchos, que ha planteado algunas situaciones muy complejas, pero en el marco de, de la realidad hemos pasado de un tiempo de cierta esperanza con cómo esta pandemia podía llegar a cambiarnos, a salir de las lógicas habituales, Parecen haberse profundizado las desigualdades, las lógicas este, más brutales que, que veníamos anticipando y que se venían viendo de antes, <coughs> parecen haberse profundizado en muchos casos. ¿Cuáles son los desafíos como integrante del comité directivo eh, para estos tres años? Bueno, yo creo que una de las cosas que tú mencionaste, que es clave, es las grandes transformaciones y profundas que ha sufrido el mundo, no solo América Latina, respecto al COVID-19, ¿no? Y eso involucra varios desafíos, ¿no? Primero que estamos enfrentando un mundo nuevo y eso involucra, para el pensamiento crítico sobre todo, un desafío fundamental, porque tienes que aprender a mirar la realidad de una manera diferente, que no ha sido posible antes, ¿no? Y eso implica una construcción no solo de investigación, sino de debate filosófico, epistemológico, teórico, para poder entender esta nueva situación. Segundo, continuar con, las, con los procesos políticos que, pese a esos cambios y esas modificaciones, todavía tienen deudas pendientes, como el tema de la igualdad. Para Bolivia, para, para América Latina también el tema de la descolonización es fundamental. Y los nuevos derroteros que se han planteado como horizontes, digamos, que estamos experimentando en América Latina. Uno de ellos es el Estado plurinacional, que como ustedes saben, no solamente ya es Ecuador y Bolivia, sino Chile lo está proponiendo. Otros países de América del Sur también lo están planteando. Y eso involucra que es una agenda latinoamericana y no solamente boliviana. Y después también el tema del vivir bien. Me parece que es importante, sobre todo después del covid y toda la situación que ha generado la crisis dentro de este marco del sistema capitalista, el Dividend sigue siendo una buena alternativa, una, un, buen, un buen horizonte que se tiene que discutir, se tiene que replantear y me parece que ese es un elemento fundamental como desafíos, digamos, ¿no? Y también como propuestas, porque creo que América Latina le puede ofrecer propuestas al mundo y cree mejor que la CLACSO y los centros de investigación puedan apoyar y aportar al mundo. Giovanni, en este camino tú hablabas de pensar también filosóficamente eh, y epistemológicamente este momento, digo... Eh. ¿Cuál crees que es el impacto de, del COVID, de la pandemia para los seres humanos? ¿Y qué planteos filosóficos nos puede poner a pensar o sería bueno que nos ponga a pensar? Pienso en uno, muy básico. Seguramente tú tienes varias vueltas como para pensar por ahí, pero uno de ellos relacionado con un cierto golpe a esta cosa más omnipotente de los seres humanos pensando que están corridos de las leyes de la naturaleza, que con dos o tres cosas resuelven casi todo. Digo, parece haber sido un golpe muy grande en ese sentido a esa omnipotencia enorme. Pero me, me interesa, ¿cuáles cuál entiendes que son entonces eh, los desafíos más del pensamiento, de la lógica filosófica, para pensarnos como seres humanos en, en esta tierra después de una pandemia que nos ha paralizado eh, y ha profundizado otras cosas? Bueno, pese a que la crítica a, la, a, la, a las teorías del desarrollo empiezan en cierto sentido formalmente en los años 70 con el informe del Club de Roma, nunca ha habido una toma de conciencia muy clara de las fragilidades humanas respecto a las construcciones institucionales que ellos, que los seres humanos mismos nos proveyemos, ¿no? Por ejemplo, el Estado, la familia, el sistema educativo, etcétera, etcétera, que son producciones nuestras. Sin embargo, meditarlas respecto a las fragilidades que tienen ellas frente a, digamos, nuestras limitaciones como seres humanos es un primer elemento. Ahí puedo, puedo tal vez, extrapolar el tema del individualismo o el egoísmo, que de alguna manera puede tener un, juega un papel fundamental en la cultura actual. Me parece que esa es una beta importante e interesante. La segunda beta es la relación del ser humano con la naturaleza, o como decimos aquí, con la madre tierra. Esa es una... Ese es un tema que ya no se puede dejar pendiente, ya no se puede quedar atrás, ya no podemos relegarlo a un asunto solo de medio ambiente, no podemos relegarlo a un asunto simplemente de supervivencia en la interacción con el entorno, con los alimentos, sino una relación de, como, como decimos aquí, la, el planeta Tierra es nuestra casa, nuestro hogar, y en, nuestro, en la relación con el hogar hay relaciones no solamente instrumentales, no solamente morales, no solamente sociales, sino incluso de, sagrar, de, de condición de, sagra, de, de ser sagrado, ¿no? El hogar para una persona que tiene su familia, sus hijos, tiene un halo de, sa, de, de condición de, sagra, de ser sagrado, independientemente de la fe o la condición religiosa que no tenga. Pasa lo mismo con el, con el planeta Tierra. ¿Cómo podemos remeditar nuevamente esta condición que nos lleva a, a ver una relación del ser humano, la madre Tierra, la naturaleza de otra forma, me parece que esos son dos grandes desafíos. Y el tercero, obviamente, siempre ha estado presente ahí. ¿Qué hacemos con el sistema capitalista? ¿Qué hacemos con el sistema capitalista respecto a lo que está causando? ¿Y hasta qué punto somos conscientes de que ciertos procesos que han avanzado van a ser muy difíciles de revertir? Eso me parece que son desafíos importantes, no solo para el pensamiento, para la filosofía, sino para la investigación, porque de todas maneras la investigación tiene que dar cuenta de cómo se avanza en esos marcos. Eh, Giovanni, en, el, en la lógica del pensamiento descolonial, este, hace un rato hablábamos con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, y ella retomaba sobre la base de hablar del, del Día Mundial de, de, los, de los indígenas, de los movimientos originarios, eh, que fue hace una semana y unos pocos días. Y la verdad que presentaba datos muy brutales, ¿no? Daba la sensación que 500 años después... Eh, de, de ese comienzo tan brutal del genocidio, de la persecución, da la sensación que algunas de esas cosas se han profundizado y estamos en, en peores términos que antes. ¿Cuál, cuál es tu mirada desde desde Bolivia, desde un territorio en el cual lo, los sectores originarios, digo, tienen un espacio, digo, hay una, una militancia muy fuerte, eh, digo, ¿cuál es tu mirada con respecto a esto? Entendiendo que la necesidad de pl hacer planteos decoloniales digo, es fundamental, digo, para entender varias de las cosas inclusive que tú estabas diciendo recién, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que eh, el, el, una de las cosas que nos ha limitado mucho, no a todas las perspectivas, pero sí a algunas, es haber circunscrito el tema de la descolonización a un asunto solo de los indígenas. ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, el desarrollo del neoliberalismo en sus orígenes, se da cuenta que su desarrollo se debe sobre todo al proceso de descolonización. Los grandes teóricos del neoliberalismo de la segunda generación, Mises, Hayek, por ejemplo, han reflexionado muchísimo el neoliberalismo en función de condiciones de descolonización. Es más, hasta la palabra descolonización se les debe a esas reflexiones de los años 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto si lo leemos de esa manera? Quiere decir que la colonización sigue siendo la condición necesaria para producir un mundo capitalista y el neoliberalismo. Lo que pasa es que hay que entender... Hasta qué, ¿Hasta qué elementos ha logrado entrar esta nueva recolonización sobre la base del neoliberalismo? En ese marco, todo proyecto de descolonización sigue siendo pertinente, independientemente de los pueblos indígenas. ¿Cuál es, creo yo, la ventaja cognitiva de los pueblos indígenas? Es, es el hecho de que están ubicados en una situación con anterioridad a la modernidad, de la cual obviamente podemos sacar lecciones, porque los neoliberales en gran parte eran muy, muy, muy reacios a cualquier, a, a cualquier proceso antimoderno, ¿no? Fundamentalmente eso. Incluso yo diría más que el propio socialismo, eran más reacios a proyectos antimodernos, ¿no? Y cuestionaban el socialismo porque nos retomaba a un, a un punto de caos no moderno. Si esto es así, es evidente que si tenemos a los pueblos indígenas como una base fundamental, ahí podemos encontrar ciertos claves para enfrentar el neoliberalismo. Y en ese marco me parece pertinente ampliar la lectura de la descolonización, más allá de la recuperación o de los pueblos indígenas. Y en ese marco enfrentar el derrotero o el, el, el, el problema más importante que nosotros estamos viviendo, es la expansión del neoliberalismo. Y un, un ejemplo ahí para terminar, muchos de los pro proyectos progresistas en América Latina, digamos Ecuador, Venezuela, Bolivia misma, nunca han podido enfrentar este problema porque más bien han generado, digamos, grandes ventajas de, de, de bonos, de aumento de, la, de las clases medias, aumento de los ingresos, pero se ha reproducido una lógica de consumo que en parte le ha jugado un papel negativo. Eso quiere decir que ha habido un punto ciego de los, los procesos progresistas que tiene que ver con cómo lees el neoliberalismo. Y me parece que ahí hay un desafío para el pensamiento colonial, descolonizador en nuestro caso, para la perspectiva desde los pueblos indígenas y la izquierda latinoamericana, que debemos retomar sobre la base de la experiencia de los pro gobiernos pro progresistas y lo que no pudieron mirar estos gobiernos durante este ciclo que tuvimos reciente y seguimos teniendo en América Latina. Me interesa, Giovanni, ahí profundizar un poco, si, este, abriendo un poco la puerta de lo que tú decías recién, vivimos, eh, a ver, un panorama político, obviamente, en el cual las disputas de poder son muy grandes. Eh, de los progresismos, pongámoslo en términos de principios de los 2000, eh, como una... Primera ola, llamémoslo de los progresismos, evidentemente ha habido muchos cambios en ese momento, eh, muchas persecuciones también, muchas dificultades en la disputa de poder, y me parece que un dato interesante de toda esa situación es que no necesariamente quien accede al gobierno puede sostener la situación de poder, digo, los sectores concentrados de poder están en otros lados también, en los sectores empresariales, en los sectores mediáticos, digo, y es complejo, ahí la disputa de poder es muy grande. ¿En qué momento de nuestra América nos encontramos hoy con un panorama en el cual Chile, con un gobierno muy disruptivo para su historia, ¿no? enmarcada casi siempre en el conservadurismo en los últimos años, estoy hablando obviamente, digo, enmarcado casi como el, el lugar donde el neoliberalismo quería mostrarnos que supuestamente funcionaba mientras se escondían este, las situaciones de desigualdad y pobreza, lo sucedió en Colombia... Eh, lo sucedido en Bolivia, eh, próximas elecciones en Brasil, con una expectativa grande con respecto a un posible triunfo de Lula, la situación en la Argentina con su diversidad y complejidad, pero la situación en la Argentina. ¿Cuál es el panorama de nuestra América? ¿Y qué diferencias encuentras con esa primera oleada de progresismos de los 2000? Bueno, yo creo que el, el América, sobre todo América Latina, ha aprendido a valerse de ideas propias. Y esas ideas propias han empezado a tener raigambre extendida, más allá del origen, digamos. Vuelvo ahí al punto que decía hace rato. El tema de que la, el horizonte del Estado plurinacional sea una posible forma de construcción estatal en América Latina me parece una enorme ventaja, porque por primera vez estamos recurriendo a utilizar un ejemplo latinoamericano y no un ejemplo extranjero, digamos, un, un Estado nación moderno, un Estado multicultural, si nosotros vemos los debates que hay en Chile, sobre todo, vamos a ver que la derecha chilena está más bien enfatizando experiencias externas, ¿no? Quiere hablar de, de, de España, quiere hablar de Canadá, en vez de Estado plurinacional. O sea, se resiste a partir de las experiencias o bolivianas o ecuatorianas. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía hay una mentalidad colonial ahí. Sin embargo, está clarito que esas dos ideas han generado ideas propias, propias de América Latina, y que son son procesos mismos de descolonización, ahí me parece que eso es lo, que, lo nuevo. Antes, cuando Chávez había planteado la revolución del socialismo del siglo XXI, Bolivia, el proceso de cambio, la revolución ciudadana de este, Correa, no había este contexto, eran experiencias que estaban experimentando cosas nuevas que se leían un poco particularmente, el caso boliviano, el caso venezolano, el caso... Este, ecuatoriano, pero ahora ya no, se lee en clave latinoamericana, o sea, ¿por qué no el vivir bien para todos? Y esta es la, tuvimos aquí la visita reciente de la, dice, la vicepresidenta de Francia, de que se llama, de, de Colombia, y hablaba del vivir sabroso y tuvo un diálogo con nuestro vicepresidente David Choquehuanca entre el vivir bien y el vivir sabroso. Esas cosas no se daban en el anterior oleada, como tú dices, ¿no? Entonces, hay otra perspectiva diferente, hay otra herramienta, otro horizonte que ya nos ha vuelto a unir. Yo creo que esta, en este, este me parece que hay que verlo con más esperanza porque va a ser una forma de consolidar ya una unidad sobre ideas, pensamientos, producciones propiamente latinoamericanas y que los latinoamericanos le están dando la oportunidad de que puedan funcionar en su territorio. Y ese me parece fundamentalmente la gran novedad en esta en este contexto que tú más o menos nos, has, nos estás planteando, no? Giovanni, eh, en relación a ese camino, digo y pensando en, en situaciones eh, complejas, pero diversas, y entendiendo por ahí que hay mayor posibilidad de sintonía, una de las consultas que, que me surgen es, bueno, eh, Chile, Bolivia, la posibilidad de más cercanía en, en el camino como para poder este, hablar después de 48 años muy complejos. Digo, ¿cómo ves el panorama? ¿Realmente da la, la posibilidad de, de empezar a, a pensar en un panorama eh, diferente eh, en el cual la cierta sintonía política colabore en algunos diálogos muy postergados bueno yo creo que ese acercamiento lo hemos tenido poco a poco y creo que se le debe sobre todo a la sociedad chilena más que a los políticos chilenos ¿no? porque yo me acuerdo que cuando se elige a bachelet a la presidenta del partido, ha habido algunos acercamientos, por lo menos de buena sintonía, con el gobierno del presidente, expresidente Evo Morales, y eso se logró, se volvió a refrendar ahora con la elección de Boric en Chile, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. El, el otro elemento que fue el diferéndum sobre el tema del mar en la haya de alguna manera, aunque obviamente tensó más la situación, nos acercó porque modificó la manera de mirar Chile, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Antes Bolivia miraba a Chile simplemente pensando que dependía de la recuperación del mar. Ahora, aunque esa aspiración no se pierde, hay otro escenario que nos ayuda a nosotros a mirar otras alternativas con Chile una vez que ya una alternativa pacífica, que era el tema legal, ha desaparecido. La aspiración puede mantenerse de los bolivianos legítimamente, pero hay otras alternativas que no se veían antes. Entonces, por esos elementos me parece que es, muy beneficioso esta nueva coyuntura y la negociación que pueda tener Boric con el presidente Arce aquí está muy auspicioso porque está planteando sobre la base de otro contexto, ¿no? un contexto diferente que no había antes. Eh, Giovanni, eh, por, por último para no, no molestarte más y agradeciéndote enormemente por, por todo este tiempo y la disponibilidad para, para ayudarnos a reflexionar y a pensar eh, muchos de ellos, temas muy complejos, te quería consultar con respecto a una cierta expectativa pero muy confrontada que hay también en la región que tiene que ver con el litio en este triángulo entre el norte de Chile, Argentina y el sur de, de Bolivia, se llama el triángulo del litio, este, en esta zona geográfica de, del sur de, de, de América. Y que evidentemente eh, genera, por un lado, un sinfín de, de expectativas, por otro lado, vuelve a plantear la lógica minera, que es compleja, que en general fue en la lógica de extractivismo brutal de países del norte, situados en países del sur, este, y con, con una vía directa entre, entre el sur y el norte, pero para despojar de esos bienes a, a la región. ¿Cuál es tu entendimiento y tu análisis con respecto al, al tema litio? Bueno, yo creo que hay, hay que minar en positivo también la, el conflicto bélico que hay ahorita en, entre Rusia y Ucrania, que es más un conflicto geopolítico, ayuda muchísimo a replantear ese tema en Bolivia, Argentina y Chile. ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacerlo en un contexto de una hegemonía que hacerlo en un contexto de bipolaridad. Y esa es para mí una fundamental ventaja que ayuda muchísimo a una mejor negociación. Me parece que, desde el punto de vista, no conozco la política chilena a profundidad ni la argentina. Conozco un poco lo que pasa en mi país, en Bolivia, sobre ese asunto. Creo que necesitamos autocríticamente una perspectiva más geopolítica, regional, para poder hacer una alianza estratégica. Porque creo que el mundo, si no es sobre la base de una alianza estratégica, no va a poder sobrevivir e imponerse a las nuevas condiciones que se van a generar. Está claro que los estados-nación tienen ventajas, pero también tienen limitaciones. Y para generar un, un, una, una negociación con soberanía respecto a lo que sucede en el mundo, se necesita nomás tener una, una organización trans, digamos así, estado-nación, eh, una confederación que permita una mejor, unos mejores términos de negociación. A mí me parece que eso es se deduce de alguna manera de la, del contexto y la situación que hay entre Chile y Bolivia es beneficiosa en este contexto, me parece que ahí sí tenemos una enorme ventaja y esperemos que también nosotros estemos a la altura de los desafíos que nos está planteando el mundo en estas circunstancias, ¿no?